Hola, soy Mabel Carosela, soy pediatra y sigo atendiendo a pesar de que está el coronavirus. En estos días estoy tratando que al consultorio solo vengan los chiquitos que requieren su control y cuestiones que sean impostergables. Si no, tratamos de resolver todo en forma telefónica o por videollamada para que se puedan quedar en casa. La verdad que el consultorio cambió mucho, la sala de espera ya no tiene ruido, los extraño, no están en el balcón que tengo una casita jugando, la sala de espera está silenciosa, la verdad que los extraño muchísimo. Antes de la pandemia en el consultorio yo veía entre 30 y 40 pacientes al día, ahora veo muy pocos pacientes recién nacidos o menores de un año y entre cada paciente tengo que tener tiempo para poder higienizarme correctamente. Y algunos hábitos también cambiaron, ya me ven que estoy con ambos, que hace mucho que no usaba y tarda un montón de tiempo cuando llego a casa sacarme toda la ropa, higienizar todos, todas mis pertenencias, eso también cambió. En este tiempo cambió un poco la forma de atención, ya los atendemos con barbijo, a veces los bebés se asustan un poquito, pero bueno, siempre detrás de barbijo decimos que está nuestra sonrisa. Mi esposo también es pediatra, los dos somos médicos y la verdad que los vecinos nos tratan súper bien, el otro día me tocó el timbre una vecina y me trajo una rosca de reyes para mimarme porque sabe que estamos trabajando. Estoy sumamente agradecida de todo el amor que recibo de mis pacientes, me mandan mensajes para ver cómo estoy, me mandan regalos. Me llaman por teléfono solamente para, para preguntarme si estoy bien y eso me llena el corazón. Todos los que vienen al consultorio, excepto los menores de dos años, están con tapabocas. Yo uso barbijo, estamos todos con la boca tapada y aprendimos una forma nueva de sonreírnos. Nos sonreímos con la mirada. Espero que luego de esta pandemia todos podamos aprender lo importante que es el cuidado de la salud. Cuidarnos a nosotros mismos y cuidar al otro. Y que siendo solidarios, todos juntos podemos lograr muchísimas cosas. A las 9 de la noche me súper emociono cuando escucho... Los aplausos yo también, salvo a aplaudir fuerte a todos mis colegas, a los profesionales de la salud y a todos los que están trabajando para que esta pandemia pase lo más pronto posible y estemos todos bien. Mi mensaje para los chicos y para los papás es que se queden tranquilos, que van a estar bien, que esto va a pasar pronto y que yo estoy acá en el consultorio para cuidarlos. Pero ustedes quédense en casa que pueden hacerlo.